Quería mostrarles unas planillas que estuvimos rellenando con respecto a las especies que existen dentro de nuestro sistema. Y quería mostrarlo porque es una forma muy interesante de rellenar y capturar datos sobre cada cosa, cada elemento que vemos dentro del sistema, que puede ser una chacra o hasta incluso puede ser un balcón. Eh, lo importante es poder conocer a fondo eh, no solo cada especie sino su nicho y, y qué es lo que lo rodea para que después podamos conectarlos y generar estas, eh, estos ensambles que podemos hacer entre especies y entre distintos elementos esto está muy influenciado por, lo van a poder encontrar, digamos, la forma de escribirlo por Bill Mollison en, en el libro de, de permacultura para diseñadores. Y eh, también en el libro de eh, bosques comestibles de Dave Shack. Eh, yo lo que más quería mostrar, o por lo menos lo que quiero destacar de esto, es la, la utilización de palabras cortas porque esto tiene una potencialidad muy grande con respecto a las bases de datos. Cuando nosotros estamos recopilando información de una especie o de una planta o un animal estamos también introduciendo información a una base de datos que puede ser nuestra propia mente o que podríamos realmente elevarlo a eh, un proyecto más de tipo informático. Voy a darles un poco de ejemplos para que podamos llegar al fondo de eso. El nombre vulgar, nombre científico. El uso comestible de esa planta. Puede haber un uso medicinal. Hay un uso tintorio en algunas. Esto es porque eh, con rocío hacemos eh, tinturas. Logramos tener lanas y telas. El color de la flor es una información que hace poco introducí porque es interesante también después cuando ensamblas la planta con un insecto, la forma en la que el insecto prefiere ciertos colores en las flores para polinizar. La función en el, en el suelo tiene que ver más con la función que nosotros vamos a utilizar de esa planta. La sucesión sería como cuál es el estadio, cuál es el lugar que ocupa Si es el mantillo, si es el arbusto o si es ya el árbol en clímax El indicador de suelo, sabemos que algunas plantas tienen posibilidades de indicarnos qué es lo que está sucediendo abajo Los nutrientes acumulados, eh, digamos el trabajo que realiza esa planta a través de las raíces o de las hojas para acumular ciertos minerales si es o no atrayente de polinizadores Acá hay un ejemplo de palabras simples Digamos, sí o no Digamos, son respuestas binarias Nombres en otros idiomas Y acá llegamos como a otra sección Que yo la coloreé distinto Que tiene que ver con el patrón de las raíces Que tiene cada planta eh, El patrón de dispersión de esa planta Digamos, y esa planta cuando se dispersa si es un cúmulo, eh, si, se, si se forman todas juntas, si son dispersas, si van en línea o si van directamente como así a la suerte, digamos. La época de la vegetación sería como cuando esa planta empieza a crecer o largar sus primeras eh, hojas. La época de floración, la época de semilla. Esta es información que nos sirve por si en algún momento necesitamos... Cosechar alguna de estas cosas Incluso ya teniendo una base de datos principal Sobre nuestras plantas Podríamos programar eh, alarmas eh, O en formas de calendario Cuáles son los momentos en los que tenemos que trabajar algo Bueno, como también tenemos una ficha De plantas Con elementos de plantas También tenemos una de árboles con nuevas eh, categorías también como la categoría esta de utilidad Que bueno, tratamos de hablar sobre las utilidades nuestras con respecto al árbol y a las diferentes especies, diferentes utilidades Más que nada constructivas y de leña que tiene que ver con, con la combustión que necesitamos en la casa, en la zona cero y también las características medioambientales, como el refugio para las especies. Otra categoría nueva y muy interesante de tener en cuenta es el color que nosotros en plantas estábamos usando el color de la flor. Y acá se me ocurrió también poder utilizar el color del árbol o del cambio de estación. O sea, podemos escribir colores... Eh, que nos hagan referencia acerca de cómo va a quedar el paisaje a la vista Hablando un poco de diseño de paisajes Bueno, también lo mismo, función en el suelo Indicadores de suelos Tenemos también la categoría de depredador Que tiene que ver, por ejemplo, en este caso en el coihue De los insectos estos, coleópteros y demás que taladran la madera, que también están en la ficha ingresados, los insectos, eh, más que nada los de madera, porque bueno, se ven muchos y bueno, de a poco los estamos conociendo. Lo bueno de las fichas estas es que nos ordenan y también nos permiten a nosotros conocer más en profundidad yo al visualizar un insecto, yo tengo que averiguar, saber, le puedo poner un nombre eh, momentáneo, escarabajo. Eh, y a partir de la foto, del nombre y de alguna característica, comenzar a buscarlo. Hay incluso aplicaciones de celular y programas y etcétera del mundo en línea que... ...que hasta incluso con una foto son capaces de decirnos qué especie estamos viendo. Está bien, puede ser muy útil eh, eh, como consulta... ...pero creo que me parece que hay una conexión fuerte... ...cuando podemos ver a las cosas, distinguirlas, poder describirlas... Eh, ...y que todo eso venga de la razón... ...y que después, bueno, cuando hace falta eh, averiguar más... ...se puede buscar a nivel de consulta, pero es muy importante poder recolectar datos... ...que son más de la observación del momento... ...o hasta incluso de la charla con, con vecinos y con los locales. Eso también nos permite una conexión con la comunidad. Ficha de animales también es eh, de las más divertidas... ...de las más interesantes porque, bueno, eh, podemos hablar de dónde los vemos podemos hablar de qué se alimentan y podemos hablar también de quiénes son los depredadores de ellos. Entonces, en los animales es donde más se visualiza la interconectividad y donde más se visualizan los ensambles que ya están armados por la naturaleza. Eh, pero bueno, es interesante tener por separado fichas de animales, de insectos, de árboles, de plantas y de arbustos y de esta manera ver Toda la interconectividad que hay entre ellos Entre ficha y ficha eh, Viviendo todos en un mismo nicho Después hay otra planilla Que diseñé Que es en base a las zonas Puse de un lado las zonas En una columna Y en cada fila una de las zonas representadas En el plano Y después Fui diseñando columnas eh, Que puedan describir Los usos De la zona Las técnicas Las funciones Y además Hice una columna de metas Y después estoy bueno Practicando una columna de usos de recursos. Esto es porque, bueno, me terminé dando cuenta que la zona 1 obviamente es la que utiliza recursos mucho más rápido, o sea, es constante el uso de recursos, mucho más que cualquiera de las otras zonas. Y que cuanto más lejos nos vamos, menos se utilizan los recursos. Tal es así que en la zona 4 directamente hay que evitar el uso, pero Quiero decir, esto salió no solo de la bibliografía, sino que también del de análisis del lugar. Paso a detallar un poco. Eh, una descripción más de tipo global, digamos, que viene de los libros. Eh, del uso de la zona. Eh, el uso en tiempo. Este es el uso en tiempo eh, la zona 0 donde está la casa principal Donde la familia está viviendo El uso es constante Todos los días y también a la noche eh, Hay otras zonas en las que directamente no Como la, ya alejándose hacia la zona 4 Ya las visitas son más de inspiración y contemplación Los tiempos son más cortos Y, y son momentos más personales eh, El área viene a hablar acerca de del área dentro del sector para no decir sector además el área es también lo que está lejos y lo que está cerca los componentes que la arman los sistemas de vida la zona cero son plantas de interior son hierbas eh, los, los únicos animales que están dentro son las lombrices, del baño seco. No, no hay mucha conexión digamos con la parte eh, más silvestre que cada vez avanza hacia zonas mayores. Las técnicas que se usan en la zona cero, la captura de energía es como una de las principales que se trata de usar. El compostaje, el baño seco, son diferentes esas técnicas en comparación con las demás zonas. Que ya entran la poda, los frutales, rotación de cercos, corrales, eh, abono, eh, jardines, aprovechamiento de la sombra, los estanques. Cada vez se va complejizando más también. Eh, a pesar que la zona cero es de las más complejas de todas. Eh, el agua. ¿cómo, ¿Cómo se aprovecha, reutiliza o se sirve del agua? ¿Cómo es eh, la técnica, la estrategia con el agua? Protección, cuál es la, la, la protección que brinda y cómo se brinda esa protección en esa zona. ¿Cuál es la función principal de la zona? Para nosotros, la casa es. La función de la casa de, debe ser reciclar y repartir los recursos que tiene. La especie es a controlar. Esta es nuestra técnica de poder controlar algunas especies, controlar su crecimiento y otras. Eh, ...irlas haciendo retroceder de alguna forma. Lo más eh, fácil de explicar es que en la zona cero... ...no queremos a las moscas adentro de la casa... ...no queremos a los ratones adentro de la casa... ...tampoco queremos a los animales domésticos adentro de la casa. Eh, y las bacterias estamos constantemente eh, rechazándolas... ...o haciéndolas retroceder con la limpieza. Otra cosa interesante que sucedió fue la relación entre zonas. Cuando terminé de armar la planilla me di cuenta que eh, había una relación que una zona le entrega a la otra, ¿sí? Como la zona 0 le entrega a la zona 1, eh, la presencia y la protección nuestra también entrega genética a través de semillas. Entrega personas, porque vienen voluntariados, vienen amigos, vienen personas que quieren trabajar en la huerta. Entonces van, llega gente a la zona 1 gracias a la presencia de la zona 2. Eh, y también sucede al revés, porque la zona 1 le entrega comida de la huerta a la zona 0. Y, y bueno, y así todas las zonas se van eh, uniendo. En, en distintas relaciones que son muy interesantes de poder observar porque nos abre el, el campo al, a la visión de la permacultura eh, de una forma inmediata. Los sectores, me costó un tiempo comprenderlo, pero después entendí que podía eh, hablar de las influencias que suceden en los sectores, como ser influencias del medio ambiente, ¿no? Voy a mostrar en detalle las influencias del viento, del sol, de la luna, de las lluvias, del fuego, del río, de las personas, los ruidos, los olores, las vistas, los microclimas, todo está eh, redactado de alguna forma. Y eso me sirve para yo integrar, integrarme, integrar la información de afuera y yo integrarme al paisaje. Las heladas y los desastres. Y los desastres es una información muy importante porque me habla de primero de la historiografía del lugar. Después eh, me habla de qué forma ese desastre puede influir en cada zona y qué, qué técnica, qué estrategia voy a utilizar en caso de desastre. Eh, los microclimas es lo más también mm, fácil de ver. Hay una técnica para usar con los microclimas que es aprove aprovechar eh, esa influencia para realizar cultivos tempranos, eh, utilizar los árboles para generar esos microclimas y, y cultivar entre los árboles. Aprovechar estos sectores que tienen microclimas eh, para, para incorporar otro tipo de especies. O sea, yo puedo incorporar especies que se aguanten mucho la humedad o que requieran la humedad y, y la sombra del bosque. Al lado de un arroyo. Al lado del bosque. Así que esta planilla viene a hablar de eso. Habla de los sectores dentro de las zonas. En distintos espacios temporales. Con sus distintas influencias. Y por último. La última ficha que quería. Adelantarme a mostrar. Eh, están en, se está diseñando. Es una típica planilla de Excel. Que nos permite programar. Eh, celdas, entonces en las que si nosotros cambiamos un valor, eh, en realidad también se cambian los demás. Eh, esto tiene que ver con el primer ejercicio que tenemos que hacer a la hora de, de pensar en permacultura, que es acerca de cuáles son los usos que hacemos de las estructuras y en cuántos momentos temporales las visitamos. Y cuánto tiempo permanecemos ahí y cuánto necesita de nuestra energía. Eh, pero lo estoy haciendo extenso porque estoy no solo anotando cuántas veces voy, por ejemplo, al leñero a buscar leña por día. Sino cuántas semanas también. A eso también le voy a introducir eh, la información de cuántos meses son. Porque obviamente no, no es lo mismo el trabajo del leñero en verano que en invierno y también cuál es la zona en donde uno se está moviendo para hacer esos trabajos y agregué una columna de prioridad con puntaje del 1 al 4 para saber eh, si ese trabajo es eh, impostergable o no lo que hablaba antes por ejemplo que la zona 0 tiene un uso de recursos constante qué es lo que hace que un recurso en el tiempo sea constante también tiene que ver con la necesidad que yo tengo de ese recurso y la cantidad de horas de trabajo que yo le meto a ese recurso. Con esto uno termina sorprendiéndose a veces de ver la cantidad de cosas que se hacen afuera, en la zona X incluso, afuera de toda la chacra. A veces se pasa más tiempo que dentro del lugar donde más tenés que estar trabajando. Que todo esto sirva de orden, de proyección y de de calendario.